Hola a todas y todos. Hoy, antes cuando estaba comentando con las demás aquí, los planes para el día, comenté que primero voy a hacer tal y tal cosa y luego pereza. Y se alegraron mucho, que ¡ah, qué bien, pereza! Y me di cuenta que hoy sí es domingo, justamente, y sí, como tenían la idea muy falsa que hoy para nosotras iba a ser un día de descanso. Y cuando llega el momento de considerar lo que es la pereza y su rol en nuestra vida y qué hacer con respeto, vamos a tener que estar atentos a, a distinguir entre un debido descanso y lo que es pereza. En general, en el budismo la presentación sobre lo que es pereza en sí es un poquito sorpresiva. Eh, actitudes o modos de estar o ser que quizás valoramos como muy lejos de pereza en el budismo sí están identificados como formas específicas de pereza. Y, en general, se identifica tres formas. La pereza que nosotros eh, fácilmente identificamos como flojera o pereza, donde ya no queremos hacer nada y queremos flojonear, y es, es esta ociosidad donde como que... No tenemos la energía o sentimos que no tenemos energía para hacer otra cosa, ¿no? Y ahí mantenemos o nos mantenemos como sin hacer nada o haciendo cosas realmente totalmente sin sentido o que, que ahí estamos ahí flojos, ¿no? No creo que esto es muy difícil de identificar como que okay. sí, sí es pereza. Otra forma de pereza en esta presentación es justamente este modo en lo que caemos donde estamos haciendo muchas cosas. Estar muy atareados y, y, y terminar una cosa y agarrar otra cosa. Esto que en ciertos ámbitos profesionales como se toma como una indicación de que uno es muy importante. Que ya no tienes tiempo para nada, porque tu tiempo es, es contado y, y, y, y es muy valioso. ¿no? Y algo que sucede también en las oficinas, que uno se pone muy ocupado todo el tiempo. ¿no? Este, como un ajetreo autogenerado continuo. Y esto curiosamente suele ser pereza aunque no parezca. ¿No? Y una tercera experiencia o forma de ser o fenómeno que también refleja pereza en este entendimiento es una actitud derrotista. ¿No? Que ya no puedo, no voy a poder. ¿No? Soy un fracaso. Esta actitud que, como notamos la semana pasada, a veces es una, un bajón y vemos el vínculo entre pereza y nivel de energía, suele ser un bajón o autoestima baja, eh, donde decimos que pff, no voy a poder... como esta sensación que tenemos que no tengo la fuerza y mis hábitos son demasiado fuertes y no voy a poder cambiar esto o, o por lo que me pasó en la niñez o como la familia en la que nací o las experiencias difíciles que he tenido, yo no soy alguien que va a poder. Y así como medio tiramos la toalla antes de haber intentado. Y esta actitud se identifica dentro de pereza. Y sabemos que el antídoto o la fuerza opuesta a todos, todos estos tres, en la presentación de las paramitas, es lo que hemos identificado la semana pasada como, como entusiasmo, como energía, una energía autogenerada, generada, y vamos a hablar un poquito cómo generar esta energía en esta sesión. Y hay diferentes modos de generar la energía que opone estas tres formas de pereza según la forma de pereza, y por esto lo dividen. Y esto es parte de lo que tenemos en el budismo, es un estudio muy detallado de los estados mentales, de su funcionamiento y también de cómo transformarlos, incluyendo qué es la fuerza opuesta a esta, cómo, bajo cuáles condiciones surge este fenómeno, y, y, y cuál es su efecto, y cómo desmantelarlo. ¿no? Y por esto, pasar por estas tres formas de pereza, vamos a estar agarrando tres modos de trabajar con ellas. Y empezando con esto de la ociosidad y flojera, quizás antes de pasar por los antídotos, de ver por qué esta segunda también se agrupa en pereza cuando parece Estamos muy activos, tenemos mucha energía, estamos haciendo muchas cosas. ¿En qué sentido esto es pereza? ¿Ni tenemos eh, alguna frase o categoría que puede eh, estar implementado con respecto a ambas primeras formas de pereza, la flojera y la gran ocupación? nuestra continua ocupación sí, de estar muy ocupados. Y esto es una frase que es eh, descansar o rechazar. Y esto aquí nos indica que hay momentos en que sí es apto para descansar, para tomar ¿no? un Sí, una pausa, un respiro para volver a tomar aire o tomar energía. Y también necesitamos saber qué rechazar, cuándo decir suficiente, no tengo que seguir haciendo esto. Y esto es, eh, es una, como una actitud o una perspectiva que podemos tomar, sobre todo en esta presa de continuar, continuamente estar actuando. Pero necesitamos saber que cuando estamos en flojera, esto es, no es tomar un descanso. No estamos hablando con flojera de un debido descanso para refrescarnos. ¿no? Así que esto no está promoviendo que seamos como trabaja, trabajólicos y no podemos nunca descansar. ¿no? Descansar no es lo mismo que caer en un estado en que oh, ya, no, no te da la ganas de hacer nada, es como esta energía baja de la flojoneada. O, y muchas veces podemos ver cómo nos movemos entre estas dos formas de pereza, que cuando tenemos un tiempo de descanso, ¿qué hacemos? Nos refrescamos o ponemos alguna serie y miramos una temporada completa en un fin de semana. Y ahí vemos cómo hay algo en común entre estas dos formas de ser o estar. Y lo que tienen en común es la inercia. Y esto es un principio en el universo, en el plano material y también en este plano mental. Que nosotros solemos, cuando estamos en un... En un en un estado así como plantados, naturalmente continuamos así si no insertamos algo de energía para cambiar del estado. Esta inercia de de quedarnos ahí inmóviles. Esta, esta manifestación de inercia. Y sabemos que inercia... También se manifiesta cuando algo que está en movimiento, sigue en movimiento. Si no hay una fuerza extra que le de, detiene, que le opone. Y esto también ¿no? es una forma de nosotros no, no poner esfuerzo o no poner energía. Y de, de ser así, continuamos. Continuamos con una inercia mental, donde continuamos haciendo lo mismo, continuamos con el mismo trabajo, continuamos con las mismas relaciones, continuamos en la misma casa, aunque quizás sepamos que, que realmente debemos de hacer cambios. Pero da flojera. Da flojera cambiar de dirección dar flojera, afrontar una situación que a lo mejor no es lo más apto. Pero esta misma inercia nos mantiene, seguimos activos y estamos haciendo cosas. Pero a veces esto refleja una inercia de la vida. Y podemos ver cómo es que cuando tenemos, estamos en este modo de hacer ¿no? lo que siempre hacemos y continuar siendo muy activos y muy atareados y seguir haciendo cosas, hay algún elemento de que sentimos que no podemos parar, como que naturalmente, como la vida nos está arrastrando o tenemos que continuar. ¿no? Casi como esta sensación de estar en una andadora, caminadora y tenemos que caminar, y si dejamos de caminar, nos va a jalar. Y nos ponemos en este modo de vida. Y cuando contemplamos cómo es estar en este estado, es como si estamos como, aunque estamos moviendo, sentimos que no vamos a ningún lado. Sentimos que, que nada se mueve sentimos que estamos viviendo de alguna forma en automático. Y cuando vivimos en automático, obviamente no estamos viviendo conscientes. Son los hábitos, buenos o malos, que están activándose y tomando las decisiones para nosotros. Y cuando estamos viviendo en automático, seguimos reproducir lo de siempre y esto no necesariamente implica que vamos en una buena dirección y si contemplamos la sensación que tenemos en estas fases de la vida y son muchas hay una sensación de, de estar atascados o estancados de como, como como las cosas no se mueven, aunque hay mucho movimiento. Y estamos haciendo muchas cosas, pero como, como que hay, es una energía que nada más da vueltas en el mismo lugar. Y esta sensación es una señal que debemos de, de escuchar. Porque esta forma de inercia que... Vemos en la naturaleza en ambas ¿no? manifestaciones lo de mantenernos ¿no? estáticos o mantenernos en movimiento, Esta, este fenómeno que un maestro budista llama, eh, llama la inercia la pereza de la naturaleza, que pues allá, okay, ya está en movimiento, mm, da flojera hacer algún cambio. Y seguimos en movimiento. Internamente, cuando detectamos que estamos en este modo de inercia interna, es un momento en que lo que, lo que sería apropiado es poner un esfuerzo gozoso. Y en este caso, el esfuerzo gozoso o la energía es una energía de parar. Parar. Para que el movimiento no nos siga arrastrando y podamos contemplar, ok, ¿hacia qué vamos? ¿Qué, qué estamos haciendo? ¿Y hacia qué estamos yendo? Espera. Y este acto de parar, quienes han hecho grandes cambios en la vida, y esto puede ser cambio de carrera intencional, puede ser una separación de pareja, puede ser cambiar de ciudad. Estos grandes cambios sí requieren energía, esfuerzo. Sería más fácil, aunque suframos terrible, aunque la relación vemos que es... Realmente no va a ningún lado y es lo, estamos dando, do, dando vueltas y quizás incluso es tóxico, pero hay algo que nos mantiene ahí. Y en esta manera de señalar directamente, esto se llama pereza. Y es una gran eh, desventaja en la vida. Así que aquí... Hay esta, este momento en que lo que es conveniente es rechazar. Y esto es la idea de descansar y rechazar. De, de, de, de decir, no, voy a poner un alto a esta situación o a esta dinámica. Y aquí es donde vemos que todas las paramitas van como reforzándose y empujándonos hacia otras, aquí se requiere mucha sabiduría. Yo estoy rechazando esta situación por falta de paciencia, porque mi práctica de paciencia no está a la altura de estar realmente viendo o okay, que la, la situación es complicada, pero mi primer impulso no va a ser de querer eliminarla o huir, sino va a ser cómo yo puedo ¿no? mantener mi ecuanimidad aquí y ver cómo aporto de manera positiva o cómo uso esta situación de ir creciendo. ¿En qué momento esto es lo indicado? ¿No? ¿En qué momento es una falta de compromiso? con las personas, con, con un proyecto, con una situación que nos hace considerar ah, a lo mejor es momento de rechazar. Y aquí requiere mucha introspección. Saber en cuál de estas dos situaciones estamos. De ser hasta como brutalmente honestos. No, la verdad es que me da flojera continuar aquí. Por esto quiero ir. O no, la verdad es que estoy estancada. ¿no? Y esta, esto no está yendo en ningún lado. Y esto no necesariamente quiere decir que cuando hacemos, tomamos, ponemos un alto, que vamos a desmantelar la relación y, y renunciar el trabajo y, y comprar un boleto e irnos a otra ciudad, puede ser que sencillamente nosotros internamente paramos. Y quizás externamente seguimos ¿no? cumpliendo las tareas, pero internamente empezamos a reflexionar. ¿Qué, qué estoy haciendo aquí? Y así no lo estamos haciendo ya en automático. De repente nos damos cuenta, ok, yo estoy aquí, esta es mi vida. Yo estoy viviendo en esta situación. ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo quisiera, qué podría aprender de esta situación? ¿Qué podría, qué quisiera desarrollar en mí a través de, de estas circunstancias? Y no necesariamente, ah, me voy, a esto ya no, o esto es perezoso, estar aquí, ¿no? Dejo la familia. Sencillamente la idea es de reconocer si estamos eh, dejándonos arrastrar o aplastándonos internamente, quedándonos en un lugar, o realmente estamos viviendo despiertos presentes a nuestras propias vidas y cuando contemplamos a veces eh, qué es que nos mantiene en ciertas situaciones y esto puede ser que, ¿no? que, que hay ciertas prácticas que hemos estado haciendo ya cinco años y ya debemos de tomar un salto y, y hacer una práctica que nos, nos, nos reta más o nos confronta más. Y sí, parte de este camino es, es aprender a salir de nuestra zona de confort. ¿No? Crecimiento nos pide esto. Es extendernos. ¿No? Es ¿no? comprobar si realmente mi límite es ahí o quizás es un poquito más allá. No sabemos si no vamos y, y experimentamos. ¿No? Y en este sentido... La, esta evaluación por qué me estoy quedando aquí, es pereza o no. Y cuando empezamos a, a, a generar un hábito de mirar adentro y ver por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, vivir más conscientes, empezamos a detectar Diferentes fuerzas internas que nos mantienen estancados. Una fuerza tremenda que nos mantiene donde estamos estancados en la vida es el miedo. El miedo al cambio. Y inercia es no cambiar. Si estoy en movimiento, sigo en movimiento. Si estoy estática, sigo estática. Si sí, lo que me mantiene aquí es miedo a cambio o es miedo a confrontación porque la vida ¿no? queda ahí arreglada para todo todo fluir de alguna forma y no hay tanta confrontación. También hay esta fuerza realmente potente que es el miedo al fracaso, miedo a fallar, miedo a no poder. Y esto ya nos está llevando a la tercera forma de pereza que es este derrotismo, este mensaje que nosotros mismos nos damos. Que es que tú vas a fallar, no vas a poder. ¿No? Tú eres entre los que, que son fracasos, que no pueden. Mejor, déte una tarea más humilde. ¿No? Eso es lo que te toca. Algo no tan ambicioso o atrevido. Justamente para, para no fallar. También miedo a la crítica. ¿Qué van a decir si intentamos algo un poquito fuera de las líneas? ¿Y ¿no? qué van a decir? Y sabemos cómo el consenso social se construye a través de, ¿no? de los comentarios. ¿no? Si alguien está haciendo algo un poquito fuera de... Las normas de la familia o la normatividad colectiva. ¿Cómo es que, nos, que, que la sociedad mantiene a la gente dentro de las líneas? De mil formas. Con bulas con comentarios, con chistes, con crítica directa, con muchas formas de presión. De, de presión ¿no? Así que esto es otro factor. ¿Qué tanto Estamos viviendo por miedos que, que, que ni siquiera realmente evaluamos o confrontamos. De ver si, sí, si, lo que me está controlando y manteniendo aquí atrapada por inercia, no es solo inercia, también es alguna forma de miedo. Y en este momento sí vale la pena preguntarnos ¿cuál sería peor? ¿Vivir esto que temo o desperdiciar mi vida? ¿Pasar mi tiempo haciendo algo que yo sé no tiene sentido? ¿O que me está matando internamente lentamente? ¿No? ¿O me está justamente haciendo atrofearme porque la energía o está dando vueltas en el mismo lugar o, o, o, o se me fue. Se me fue. Y vivimos justamente en automático. ¿Cuál opción realmente debo de temer más? Si voy a temer, que, que, que miremos directamente qué es que tememos. Y al dejarnos manipular por el miedo o estancarnos por miedos, ¿cuáles son las otra, los otros peligros que corremos? ¿Cuáles son las consecuencias de continuar debajo de este miedo? En cierto sentido, esto implica comparar riesgos. Ok, corro el riesgo de fallar. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Nunca intentar? ¿No? Imagina que no, nunca amáramos a nadie porque sabemos que estas relaciones muchas veces terminan mal o son dolorosas o son muy complicadas. Mejor no intentar. ¿No? Y si... Puede ser que tuvimos momentos en que pensamos, sí, jamás voy a volver a amar a nadie, ¿no? porque duele demasiado. Pero dos meses después, ¿no? otra vez reconocemos que en mucho, en la vida realmente no haber intentado, es muchísimo peor que lo que sucede cuando fallamos alguna vez. Y parte del desarrollo de estabilidad, de la energía, del esfuerzo gozoso, es de sab saber nosotros mismos sacar internamente la fuerza que funciona como una valentía. Que sí, yo que sé que corro este riesgo, pero no importa. No voy a quedarme aquí por inercia. Voy a intentar. Y cuando nosotros, eh, ahora sí toca los antídotos específicos a estas tres formas de pereza, cuando notamos que lo que no, nos eh, sucede es un tipo de como, sí, como esta ociosidad que no queremos hacer nada y, y, y no Sí, como flojera, en que no, no, no emprendemos nada, no, no hay esfuerzo, no como ya sabemos cómo es este estado. Para estos momentos, lo que se recomienda es realmente mirar el valor de tu vida y el valor de tu tiempo y contemplar que el tiempo es como... Un río que solo fluye en una dirección. Y el tiempo que nos va a tocar para esta vida, el tiempo que tendremos, cada, una de, cada uno de nosotros no sabemos cuánto es, pero es finito, es limitado. Sabemos cuándo empezó el tiempo de vida, no sabemos en qué fecha o en qué hora, este tiempo se va a acabar, pero es una cantidad delimitada entre dos límites. Y en cada momento, la cantidad de tiempo que nos queda solo va en esta una dirección. Y nosotros no estamos en condiciones de saber en qué punto estamos. Y esto no es para ponernos ansiosos, es para reconocer. Que nosotros tenemos en nuestras manos algo mucho más valioso que joyas. Algo, algo irreplaceable. Algo que, que, que si no tenemos esto, no tenemos nada. Y ahora todavía lo tenemos. ¿No? Y con cada día, ahí se fue una día, un día. Si pasó una hora, el tiempo de una conferencia en este canal, esto es una hora menos que tenemos de vida, que, lo, que la usemos bien. Y el propósito de contemplar no es de, de generar un miedo a la muerte o un miedo a la pérdida, sino de hacernos ver. Yo tengo en mis manos ¿no? este momento presente es como una perla en un collar de perlas que, que está pasando por mis manos y quiero apreciar y atesorar y valorar y aprovechar cada una. ¿no? Porque no la voy a volver a tener en mis manos. Y teniéndola, tengo todo. El mundo se abre frente a mí, está lleno de posibilidades. Y tomar esta perspectiva de contemplar cuán valioso y cuán pasajero es la oportunidad que tenemos de estar vivos en este momento. Y esto nos da la perspectiva de, de ver qué tiene sentido qué es un uso que vale la pena y qué es no vale la pena y esto cuando se aumenta nuestro aprecio para el tiempo entonces naturalmente empezamos a generar energía para querer hacer algo cuando la forma de pereza que estamos manejando es, es la inercia de continuar muy ocupados con, con mucha actividad. La, eh, la, el antídoto o la contemplación es de tomar gozo en virtud. Y en cierto sentido, la paramita de la energía justamente tiene que ver con conectar con la virtud o la bondad y deletarnos en ella. Y cuando estamos en esta inercia de estar muy ocupados, muchas veces vemos que la ocupación que tenemos es para llenar el tiempo. Y yo creo que cuando estamos en este modo, ¿no? de estar, por ejemplo, a veces podemos encontrarnos en esto cuando estamos posponiendo hacer algo. Todas, todo el aseo doméstico que logramos hacer cuando hay algo que no queremos hacer, que estamos aplazando. ¿no? Y sí, para mí, los... En el tiempo de mis estudios, la época que estaba escribiendo mi maestría, la casa nunca había sido más limpia que en esta fase. Jamás. Y jamás volvió a ser así de limpia. Porque, ok, ¿no? No es que no hay energía. Es que lo estamos dirigiendo a algo que sabemos que no es. Y hay algo en nosotros como un poquito, no muy saludable, que sabemos que esto no es. No es lo que debo de estar haciendo. No, no es donde mi energía debe de estar yendo. ¿no? Pero tenemos esta energía de movimiento, solo que no lo estamos direccionando en una manera concreta. Y ahí es volver a conectar con el gozo de estar haciendo algo que realmente vale la pena. ¿No? Con el primero, vemos el valor del tiempo. Y aquí es de familiarizarnos o acordarnos o empezar a ver que hay un gozo sutil, un sabor muy fino y muy exquisito de... Estar haciendo algo realmente significativo. Y cuando volvemos a contemplar esto, que hay cosas que valen la pena y hay cosas que no valen la pena. Mi tiempo es infinitamente precioso. Quiero hacer algo realmente ¿no? que, que me nutre desde adentro. Y lo que nos nutre desde adentro tiene que ver con algo benéfico, virtuoso, significativo, o bondadoso. Con la tercera forma eh, de pereza, que es el derrotismo, eh, la recomendación aquí es de contemplar nuestra naturaleza búdica. Y aquí esto es un antídoto que yo sé que requiere cierta preparación previa para aplicar, la preparación de saber qué es naturaleza búdica y sobre todo la preparación de empezar a, a sentir o confiar que la tenemos. Y la nat naturaleza búdica es una manera de describir eh, la naturaleza de la mente que todos, que estamos comunicando, todos los seres humanos, tenemos. ¿No? También los animales tienen mente, pero vamos a dejar esto, a, como por el momento. La, naturale, la naturaleza de la mente es luminosa. Nuestra mente ilumina cualquier objeto, cualquier idea, la mente es capaz de contemplarlo. No tenemos una mente que no puede contemplar relojes, solo puede contemplar lámparas. La mente puede contemplar lo que sea. Es infinitamente luminosa. Y nuestro potencial ni remotamente hemos conocido. No hemos puesto a prueba lo que es tener una mente. Y según la present, la, este modo de nombrar esta naturaleza luminosa de la mente, que es naturaleza búdica, esto nos está indicando que no es la esencia de lo que somos. Nuestra natura la naturaleza de nuestra mente es idéntica a la naturaleza de la mente de un ser perfectamente despierto. La naturaleza básica, fundamental, de tu mente y la mente de la persona que más admiras es idéntica. Y si sí, esto es una... Enseñanza que, que muchos difícilmente, ¿no? formados en esta cultura, difícilmente realmente podemos aceptar. Porque hemos escuchado una y otra vez que somos egoístas originalmente, naturalmente, primordialmente. Que nuestra naturaleza es egoísta codiciosa, pecadora, desde el inicio. Y esta presentación es todo lo contrario. La parte más esencial de nosotros nunca está manchada por los errores provisionales, contextuales que cometemos. La, el surgimiento y después desvanición de las emociones de agresión, esto es provisional, es temporal, es pasajero, lo que perdura es luminoso y esta parte de nosotros que perdura es lo que vale, la, que, que está digna de estar llamada naturaleza, lo que va y viene, la que es contextual, es contextual pasajero, no es una parte esencial de lo que somos. Pero esta, esta perspectiva no es la perspectiva que hemos ingerido desde la niñez, la, yo creo que todos o casi todos, porque hemos armado una sociedad global y tenemos perspectivas dominantes del occidente que no, no toman esta perspectiva finalmente. La perspectiva es que somos malos. La verdad, la verdad, debajo de todo, somos malos. Mientras en el budismo es al revés. La verdad, la verdad, debajo de toda esta confusión, somos infinitamente bondadosos. Somos luminosos. Debajo... De la ¿cómo se llama? crosta la costra que nos la costra, la costra ¿sí? que son ¿no? muchas de los muchos de nuestros eventos mentales mucha de la basura que ponemos en la mente si sí, parecemos estar totalmente en, en incrustados o encostrados ¿no? por cosas sucias, pero esta es una parte temporal. Dentro de esto, brillamos como joyas. Nuestra mente brilla como joyas. Necesitamos aprender a verlo. Parcialmente porque tenemos que mirar más allá de las capas superficiales y también necesitamos formación en poder ver esto porque tan consistentemente hemos recibido una men un mensaje opuesto que, que, que como que no tiene mucha... no, no nos convence. ¿No? Si toda la vida te dicen que ¿no? que esto existe entonces alguien dice que no existe y como que, pruébalo. ¿Mm? Y esta perspectiva de saber que no solo nosotros brillamos como joyas detrás de la confusión y la ignorancia, esto es el caso con todos. Pero en nuestro propio caso de saber que esta perspectiva que dice yo no voy a poder, yo no soy capaz, otros sí pueden, pero yo no, porque estoy demasiado marcada por estas experiencias, esto es una visión falsa y limitada de lo que somos. Y cuando contemplamos, y si es un, todo un área de estudio, y si, yo creo que para muchos, sí si sentimos que pruébalo, porque esto no es lo que yo he escuchado tan... No repetidamente, que ahora es lo que siento. Pero sí, este impulso de autolimitarnos finalmente ¿no? es vivir en automático y no cuestionar actitudes que nos dañan y limitan profundamente. Así que el derrotismo es uno, una de las consecuencias de una visión de nosotros muy limitada y de, de un, una interpretación muy pesimista y muy poco generosa y también poco realista de lo que realmente somos al fin de todo. Así que cuando estamos en estas fases estos son momentos, si sí, hemos estado expuestas a estas enseñanzas sobre la naturaleza búdica, es el momento de contemplarlos. Y aún si no hemos estado, estudiado este tema, de contemplar ¿no? que, cómo es la naturaleza de la mente misma. No, no el contenido, ¿no? lo que ponemos frente a la mente. ¿Cuál es la naturaleza de esta capacidad que tenemos de experimentar? ¿Cómo es esto? Y reconocer, yo lo no tengo. Y no tengo ni la más remota idea hasta qué podría llegar teniendo esto. Y cuando contemplamos así, nos puede inspirar, yo quiero intentar. Quiero ver qué podría ser, qué podría hacer. Nos da un espíritu de, de curiosidad, de, de experimentación. Y cuando contemplamos todas estas formas de pereza, tenemos modos que podemos ir intentando salir de ellas. A la misma vez, una, un, hábito que podemos, un hábito positivo que podemos ir cultivando es de estar viendo qué es que nos está motivando. Porque una motivación provee cierta energía a lo que estamos haciendo. Es lo que impulsa la acción. ¿Qué es que nos está motivando? Y hay una práctica en el budismo... Eh, que se enfatiza mucho, que es cuando estamos contemplando, cuando estamos iniciando una actividad de hacer una motivación consciente. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué quiero lograr al hacer esto? ¿Qué voy a hacer y por qué? Y generar una motivación, parcialmente ver la motivación para saber en qué andamos, para vivir más conscientes y parcialmente para poder ajustarla si es una motivación que no nos va a llevar muy lejos que okay, yo voy a hacer esta actividad porque estoy aburrida o porque no quiero estar en la casa cuando llega no sé, mi suegro cuando tenemos este hábito de contemplar okay, qué estoy haciendo y para qué. Esto en sí nos ayuda en vivir más despiertos y también nos ayuda en ajustar la motivación. Y hace muchas sesiones se mencionó esta distinción entre una motivación intrínseca, algo que nace dentro de nosotros, y una motivación extrínseca que tiene que ver con querer lograr algo por haber hecho lo que la motivación intrínseca nos hace ver, hacer. ¿No? Y como el ejemplo en un ámbito laboral, quizás alguien está en un equipo y están colaborando y hay un espíritu de, de colaboración muy bonito y la gente empieza a aportar sus ideas y la motivación es compartir ideas, colaborar, formar parte de un equipo. Y después vienen y empiezan a dar premios para quienes aportan a sus equipos y después todos están contabilizando cuánto va a ser su bono al fin del año, su como regalía. Como lo que reciben al, como un premio, qué tanto he colaborado y cuan, qué tanto han visto que yo colabore y ya perden, perdimos contacto con la motivación intrínseca, que es que colaborar, formar parte, ¿no? nos pone en contacto con algo profundamente bondadoso que tenemos dentro de nosotros, la generosidad de compartir ideas. La empatía de estar conviviendo, El, este espíritu de dar. Y cuando estamos queriendo trabajar con pereza, estar intentando estar anclándonos en motivaciones que nacen desde dentro de nosotros y no dependen tanto qué vamos a recibir y qué van a decir, ¿Y qué va a pasar después? El gozo de hacer lo que vamos a hacer. No el gozo de haber hecho y tenerlo hecho y cruzarlo de la lista o de recibir mi premio por haberlo hecho. Y esto es un ajuste fino que realmente nos puede cambiar la vida. Cuando aprendemos de estar viviendo de lo que nace dentro de nosotros, que para nosotros tiene sentido, que para nosotros nos permite deleitar en la bondad, en sus múltiples formas en la vida. Cuando cultivamos esta habilidad de nutrirnos de lo que es bueno y de motivarnos por lo que nosotros sabemos nos hace bien y nos gusta hacer, ¿no? por hacerlo, no por lo que viene después. Es una habilidad en la vida que, que nos protege frente a mucha manipulación. Y esta es una parte de ver nuestro, nuestra motivación antes de hacer cualquier actividad. El otro, al concluir una actividad, de tomar un momento, no nada más Pasar a un, una siguiente actividad sin reflexionar, sin cerrar, sin concluir. Sino tomar unos, puede ser muy corto, unos momentos de decir, lo he hecho, qué bien que hice esto, qué, qué bien. Y si estamos haciendo cosas que hicimos con una motivación clara y propia, auténtica, al final... Al reconocer que hemos concluido esta actividad que emprendemos con una mente positiva, naturalmente vamos a experimentar un poco de satisfacción. Vamos a sentirnos contentos. Quise hacer, quise hacer algo y lo hice. Ya con esto hay un, un surgimiento fino de gozo. Eso es lo que llamamos en el budismo regocijo. Que cuando algo está bien hecho de, de la parte de uno mismo o de la parte de otra persona, bien hecho. No, qué bien que yo fui la persona que hice esto, o qué bien soy yo. El enfoque es en la acción que hemos hecho. Qué bien. Y cuando nosotros vamos poniendo como los libros, en un librero que ponemos para que todos estén rectos, ponemos dos cosas a los fines. ¿Se llama algo? Se llama algo en inglés, en español. Ustedes sabrán. Esto que se pone a los dos lados de los libros para mantenerlos rectos, sí tienen esto, ¿verdad? Sí. Okay. Poner algo ahí. Esto permite que todo lo que hay en el medio puede plantarse bien y estar rectos. Y estos dos son la motivación consciente y un cierre consciente. Una, un momento de conclusión donde reconocemos, hecho. Y, y qué bien que, que lo hice. Darnos como un regalo estos pequeños momentos de satisfacción en la vida. Y con esto tenemos toda una serie de distintas eh, pautas que podemos usar para reorientarnos en la vida. Y justamente cuando tomamos estos momentos eh, para regocijar, podemos hacer los, los, el regocijo dirigido hacia nuestros esfuerzos no hacia el resultado de lo que hicimos. Y así, cuando, cuando concluimos algo, aún si no salió bien, nosotros nos regocijamos en los esfuerzos. No me salió, pero me esforcé. Y estar contentos con nuestros propios esfuerzos. Y esto será la tarea para esta semana, cuando inicias cualquier actividad, cuando sales a trabajar en el trabajo, cuando levantas el teléfono o cuando extiendes tus manos hacia el teclado para escribir un correo, un instante, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué busco? ¿Cuál es mi motivación? ¿No? E intentar generar una motivación positiva, aun si lo que vamos a hacer quizás no parece tan trascendental que hoy voy a salir a trabajar para cuidar mi familia y espero en el trabajo poder actuar de forma, ¿no? con, con dignidad. O hoy en el trabajo voy a ir al trabajo y, y voy a intentar practicar generosidad o paciencia o lo que sea. Y después al concluir una actividad, ok, terminé el día laboral. Hice lo que dije que iba a hacer al trabajar y esto me salió, esto no me salió tanto, pero qué bien que lo intenté. ¿No? Y sentir conscientemente generar una satisfacción con los esfuerzos que estamos haciendo. Y esta, todas estas instrucciones para formarnos en la paramita de la energía o del esfuerzo gozoso, eh, son elementos que yo creo que es muy obvio que tienen eh, beneficios en muchas áreas de la vida. Y esta paramita de la energía en los textos clásicos se compara con el viento. Es una fuerza invisible, que hace que las cosas se muevan. Y cuando cultivamos esta paramita del esfuerzo gozoso, nosotros justamente estamos contribuyendo a que las cosas en nuestra vida empiezan a fluir.